Así eso es un tema muy sencillo que, pucha, le podemos dar vuelta um, uh, le podemos dar vuelta mucho, mucho, mucho rato, y um, me encanta esta weá que la cámara me siga y no tenga que estar afirmándola. Hey guys. Nos vemos mañana, chao, betito. Ok Hey guys No tengo idea de lo que vamos a hablar esta semana Estoy llegando a la casa, se me aburrirá. Estoy seguro Ya, ya sé de lo que voy a hablar. Bueno, el otro día lo creé. Lo iré a ordenar esta superficie. Quedó hermosa y limpia. La parte de la cual estoy más orgulloso es este sector. Es una caja, en realidad. Es como la bandeja de entrada. Aquí voy a dejar mis llaves, mi billetera y todo lo demás cuando llegue a la casa. Siempre andaba buscando mi credencial y la, la, la. Y por lo demás me ve <coughs> me un poco y ordené el librero. Y acá está el sector como video, blog eh, acá están las figuritas, están mis diarios y todos los libros de diseño que tengo. Y la tía también. Y eso fue el sábado. Eh, y ayer ordené la caja de mis lápices. Eso. qué vamos a hablar hoy día? Ah, claro me cuesta mucho saber la diferencia entre lo urgente y lo importante y creo que no soy el único porque lo urgente va cambiando en el tiempo por ejemplo, no sé, del día 8 al día 25 el arriendo es un tema importante pero no lo urgente pero el día 29, el día 30 ahí se va el urgente pero como que igual uno ya cacha qué es lo urgente, lo importante y de verdad si me preguntan a mí es el urgente y e lo importante es más para el día a día en la pega. Pero igual no tiene claro las, las implicancias que tiene cada una de las tareas. Si yo no hago esta tarea, ¿a qué equipo dejo votado? O si las hago, ¿cuánto es el costo? En realidad el tema de esto es ver hacia adentro. Y creo que urgencia e importancia no son los mejores códigos para esto. Otra cosa de las que aprendí en haciendo la cama todos los días, todas las mañanas era eh, retardar esta gratificación, esta, esta recompensa inmediata de ok, dejo la cama sin hacer y eso me da placer porque no, no tengo que darme el tiempo de hacerla para pensar en algo, voy a hacerla ahora para disfrutarla al final del día. Entonces esto, esto me llevó a la matriz de Eisenhower el nivel de urgencia, con el nivel de importancia creo que ayudaría mejor eh, resignificando los ejes da, dejando este el eje del placer y el tema del beneficio a la larga en la horizontal porque tiene que ver con el tiempo, es beneficio futuro y también podemos usar la misma técnica de Eisenhower pero con estos dos ejes entonces, por ejemplo, hay algo que siempre he tenido problemas para dejar que es el fumar, el fumar me da Placer instantáneo y muy poco beneficio. O sea, no hay, no hay nada, nada de beneficioso de fumar. Básicamente estaría eh, mucho placer, poco beneficio. En este sector donde hay que dejar de hacer esas cosas. Si las cosas están acá, o sea, no dan ni beneficio, ni da placer, eso hay que eliminarlo. Beneficio, y da poco placer. Pucha, podríamos priorizarlo. El beneficio está no hoy día, pero sí está adelante. Y el unicornio que todos estamos buscando, las cosas que dan mucho placer y que dan mucho beneficio, están por este lado. <risa> no se me ocurre ningún ejemplo en ese costado, pero hasta ah, el unicornio. Eso quería hablarlo hoy día, eh, me empucha muy cortito este blog. No me da tanto placer hacer blogs tan, tan hablando, pero sí me da beneficios porque si mantengo la consistencia en publicar blogs en la misma fecha, tengo muchos beneficios, así progresé eso progresé. Eso es un tema muy sencillo. Que pucha, le podemos dar vuelta, le podemos dar vuelta mucho, mucho, mucho rato. Este es el blog de 167 de un blog de Sauce. Y nos vemos el sábado con el blog que voy a grabar hasta el jueves, porque el viernes tengo algo especial para mí. Hey guys! ¡No! bacán amor! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Adiós.